Aventureros, hoy nos encontramos en Las Vegas, Nevada, donde les mostraré varias de las actividades, hoteles y restaurantes que pueden visitar cuando vengan aquí. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suban nuevos videos. aquí termina nuestra aventura. Si les gustó el video, denle un like y comentenme cuáles fueron sus partes favoritas. Nos vemos en la siguiente aventura.